Hola, qué tal amigos. El día de hoy venimos a un eh, evento de YouTube y vamos a jugar una pequeña bromita en donde vamos a jugar. Ah, somos malos. Vamos a hacernos pasar por unas divas de YouTube. La gente que se nos acerque, este que va a nacer youtubers nuevos que vienen a este evento, los vamos a alejar. Nos van a ayudar por aquí también seguridad y todo así de ey, ey, ey, aléjate. Y vamos a ver cómo se supone se se que somos topas y sí, sí, tocarles, sí, sí. tocarles. Ustedes nos van a ver la actitud, compañeros. con todos ellos y se va a poner bastante bueno. ¿no? Buenas tardes, yo soy Jorge Bermúdez, llevo la relación con los socios de contenido más grandes dentro de YouTube de México y queríamos invitar a una de nuestras estrellas más famosas y que la hayan mejor en la plataforma a que nos platicara un poco cuáles son las mejores prácticas que él ha hecho, qué tipo de colaboraciones ha tratado de conseguir, ha hecho ya y más o menos su experiencia y qué puede compartir con ustedes sabemos que tienes una agenda muy ocupada pues muchas gracias por eso y esperamos que puedas compartir tanto con estos todos ellos son canales que vienen creciendo muy bien en la plataforma y nos encantaría que nos platicaras un poquito de tus experiencias qué has aprendido y qué puedes compartir con ellos Hola hola, ¿sí hola Hola hola, hey, uno, dos, uno, dos, sí Hey, hey, hey. Hola, pues sí, efectivamente yo tengo un canal de YouTube que es Luisito Rey, en el que ya llevo bastante tiempo. Eh, no sé cuántos suscriptores más o menos son los que tienen aquí. ¿Ellos? Ajá. Pues hay de todo, desde que 50 mil... ¿No? 100 mil, 10 mil, 5 mil. O sea, son... ¿Alguien, ¿Alguien tiene más de 50.000 mil? ¿100 mil? O sea, lo máximo son 100.000 Yo en YouTube tengo 5 millones y cacho más o menos. ¿Alguien tiene dos canales? ¿Cuántos suscriptores suman con los dos canales? Este es el equipo más o menos con el que yo trabajo. No sé con qué graben ustedes, con qué cámara. qué tienes? ¿Cuántos? Con A7S, casi lo que la ¿Graben 4K? Ok, pues está bien. ¿Ustedes los demás? Con celular. ¿Con celular? Pues sí, pero no con celular Es eh, una cámara 4K Obviamente ya la calidad es mucho mejor Que grabar con celular Obviamente o con alguna handy Que no te eh, Pues te genera un contenido tan De buen. Este es otro tipo de cámaras En donde te puedes apoyar Con algunas ciertas cosas Para que tus videos queden más fijos No sé si ustedes utilizan tripie O con qué es Con lo que están haciendo ¿Hacen colaboraciones entre ustedes O graban porque quieren? O sea, a lo que voy a decir, ¿tienen un plan como tal de su canal o solamente suben videos por subir? ¿Sí tienen un plan? ¿Cuál es tu plan? Yo tengo bodas de 15 años y subo highlights de 15 años y así llega el público. ¿Bodas de 15 años? ¿Y realizados cuántas reproducciones? Pues, bueno, no tengo tantas, pero el que más tengo nada más tiene un millón de visitas. ¿Un millón? Tengo un Los demás tienen 500, 100.000, así. Okay. ¿Cuál es su video? ¿Alguien tiene un video con más de un millón de vistas? ¿Más de dos? ¿De dos? ¿De cinco? ¿Cinco tienes? Okay. ¿Cuántos suscriptores tienes? ¿Cómo te llamas? -loco. Puro Loco. Mono Loco. Mono Loco. Sí. ¿Y de qué es? De parodias y producciones para, <risa> para como. Parodias de películas, parodias de lecciones. Parodias. Ok, siguiente. Este es el otro equipo que utilizo. Que son, bueno, las Lavalier. No creo que la mayoría de ustedes las utilice, pero son como micrófonos para que te los pones aquí. Si sí, algunos se lo utilizan, ok, ok. Pues como íbamos de celular, pero bueno, Sí. Es que hay muchos que graban con manos libres o hasta con altavoz. Este es más o menos el set donde grabamos algunas cosas. Este es un... ¿Alguien sabe qué es un green screen? Sí, Sí, es que una cosa es saber qué es y otra cosa es saber utilizarlo. ¿Lo saben utilizar? ¡Claro! Ok. Bueno, este es un green screen y puedes insertar cualquier imagen para no entrar en... ¿Estos son algunos de los carros? No sé si ustedes como tal han viajado con... fuera de México, no a Cuernavaca. ¿Sí? Ok. Bueno. Estos son algunos de los viajes que gracias a mi trabajo he tenido. Estos son algunos de los followers que tengo en... ¿Cómo te llamas tú? Yo, El, ajá. Juan Carlos ¿De qué es tu canal? Hago diarios ¿Haces diarios? Ajá, videos diarios O sea, tu vida ¿Cuántos suscriptores 119, tienes? 119 Voy empezando. ¿119 o 119 mil? 119 ¿Es en serio? Okay. ¿Y ya monetizas? ¿Ya monetizas? Ya. Sí. Si ¿Sí sabes que es monetizar. Estos son algunos de los followers que tengo. Pues sí, se ríen, pero sí es cierto. Y bueno, son algunos de los premios que he tenido. Eh, la Fiat. ¿Saben qué es la Fiat? No. Dejémoslo así. Estos son algunos de los contactos que he tenido y personas con las que he podido colaborar. Él es Gus Rodríguez, un famoso escritor. No, fíjate que no. Ok. Y aquí va su nombre porque esto es una broma, yo en realidad no soy así, así que muchísimas gracias y disculpe por... No, no, no, no, no, no. Era una pequeña broma que queríamos hacerle con todos ustedes aprovechando. Todos se van a ver. Bueno, gracias por tu broma, bro. Van a salir todos en el video, ¿no? Van a salir en el video. En la descripción. Así que saluden por todos.